Imagina un mundo donde cada bibliotecario y bibliotecaria asume una referencia a Wikipedia. La campaña OneRef One busca justamente eso, el regalo de una referencia, para ser más confiable y mejor a Wikipedia. Wikipedia tiene más de 500 millones de lectores, pero no las suficientes referencias para validar los hechos. Necesitamos la ayuda de muchos bibliotecarios y bibliotecarias alrededor del mundo para aprovechar su conocimiento en referencias y compartirla con el público que utiliza Wikipedia como puerta de acceso al conocimiento. Los bibliotecarios y las bibliotecarias se ubican en el corazón de la distribución del conocimiento, de la información de calidad y de la verificabilidad del contenido. Participar de la campaña ayudará a extender su impacto a millones. Para contribuir, Ingresa al sitio citationhat.org y revisa una versión que necesite una cita. Encuentra una fuente confiable en la cual puedas respaldar la afirmación. Agrega la cita usando el generador de citas de Wikipedia, el cual hace más simple dar el formato a la referencia, desde cualquier URL, DOI o ISBN. Agrega hashtag #oneref one en el resumen de edición de Wikipedia y publica los cambios. Por último, comparte lo que editaste en las redes sociales para alentar a otros y otras a participar. Puedes sumarte a la campaña aunque no seas bibliotecario o bibliotecaria. Invitamos a participar a toda persona a la que le interese el conocimiento libre y confiable. Participa para asegurar una mejor Wikipedia para todos y todas.